Nuevo Milenio te espera en Expo Armas del 3 al 21 de Agosto en la Rural con importantes descuentos y bonificaciones. Pasá por el Stand C30.